Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo resolver frases en blues. Estamos en un blues en La y además de La tenemos los acordes Re y Mi, pero vamos a centrarnos en el primero. Para estos acordes venimos usando la penta menor de La con cuatro notas extra que nos da un sonido más o menos así. Ahora vamos a ver cómo resolver o terminar las frases. Vamos a centrarnos en el primer acorde, que está compuesto de cuatro notas, que son la, la tónica, la quinta, que es mi, séptima menor, que es sol y la tercera mayor, que es do sostenido. De todas las notas que tenemos en la escala que mostramos, esas cuatro son las que mejor van a resolver. Y algo que a muchos les pasa es terminar siempre en la tónica del acorde, y esto se puede hacer un poco repetitivo. Escuchemos cómo suena. Lo otro que podemos hacer es resolver en la tercera, que lo podemos hacer directamente tocando la nota, o estirar el Do para acercarnos al sonido del Do sostenido. La otra nota en que podemos resolver es la quinta, que en esta posición la tenemos en quinta y segunda cuerda. O lo otro es estirar la cuarta, para llegar al sonido de la quinta. Y por último, podemos resolver en la séptima menor. Ahora escuchemos qué diferente suena resolver en alguna de estas notas. Ahora los dejo con un par de ejemplos de frases resolviendo en estas notas. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios y nos vemos la que viene.